Hola, vamos a realizar una actividad sobre el montaje de, del hardware de un ordenador desde, partiendo desde cero y he creado o voy a crear una, una serie de vídeos para ayudaros en esta tarea. Como ya sabemos, la pieza o el componente más importante de nuestro ordenador va a ser la CPU o microprocesador y nosotros en concreto vamos a trabajar... Con procesadores de Intel, que es seguramente el fabricante de micros de microprocesadores más importante que, que existe. Si vamos a su web, yo os pasaré todos, todos los enlaces que vais viendo aquí. Vemos que aquí en el menú de procesadores de la izquierda lo divide en equipos de sobremesa, portátiles, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a fijar ahora en equipos de sobremesa o desktops. Aparece aquí una lista de de diferentes procesadores, hay que tener en cuenta que bueno existen muchísimas tecnologías, desde las más antiguas de hace unos años, como son el Celeron y el Intel, hasta ahora que estamos pasando a los, a los Intel Core i3, y 5 y 7 Es difícil comparar los procesadores entre sí, porque hay muchos factores que influyen, pero de una manera general, pues sí, los i7 son mejores que los i5, y los i5 son más potentes que los i3, aunque no siempre. Y bueno, nosotros vamos, no vamos a entrar en más detalles de momento y además existen también distintas generaciones, la sexta, la quinta, la cuarta... Bueno, vamos a suponer que queremos un PC con un, I, un Core i5 de cuarta generación, entonces nos saldría aquí una lista de, de todas las posibilidades que tenemos para PCs de sobremesa. Entonces estos son modelos de, de microprocesadores. Si elegimos, no sé, por ejemplo este, este de aquí nos presenta todas sus características técnicas. Esta información es muy importante cuando nosotros realmente vamos a comprar un procesador porque, un, un ordenador, porque nos va a determinar el resto de componentes que queremos utilizar en nuestro equipo. Así este procesador eh, I5 de cuarta generación, pues nos dice que tiene un precio que oscila entre este rango de 180 y pico dólares. Nos diría que consta de cuatro núcleos, con lo cual va a tener mucha capacidad de procesamiento, son cuatro núcleos trabajando, prácticamente cuatro procesadores trabajando en paralelo, y nos da también especificaciones de memoria, con cuánta memoria RAM puede trabajar, cuánta más mejor, evidentemente, eh, especificaciones de la, de la eh, capacidad gráfica que tiene ese, ese procesador, etc. ¿Vale? Y hay una muy importante, bueno, por supuesto también la velocidad de, del procesador, la memoria interna que tiene y otras características. Nos vamos a fijar aquí en lo que es el, el, la compatibilidad del zócalo. Nos dice que tiene que tener un zócalo okay, 1150. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos todos estos datos, los guardaríamos aquí, y ahora vamos a ir a una, a una web que a mí me gusta cómo está diseñada, que es PC Componentes, no es por hacer publicidad, pero tiene unas, unas herramientas de configuración de PCs que están muy bien. En concreto, desde su página de ordenadores nos ofrecen aquí varias, varias opciones de configuración. Desde estas tres de aquí, para equipos lo que llama básicos o de uso doméstico, Workstation que son más de uso profesional y ordenadores para juegos, a un configurador, un configurador que es el que vamos a utilizar nosotros. Estos tres de aquí, si entramos por ejemplo en la de básicos, lo que nos ofrece son configuraciones cerradas, eso sí, nos da ya muchas, muchas opciones, son como igualmente distintos tipos de PCs con una relación calidad-precio muy buena y en el que prácticamente pues, cada usuario va a poder encontrar lo que, lo que él necesita. Ahora, la desventaja que tiene esto es que tú pides uno de estos PCs y no puedes cambiar absolutamente nada. ¿vale? Tienes mucha variedad donde elegir, pero son configuraciones cerradas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir al configurador que este sí que nos va a permitir desde partir desde cero y montar nosotros nuestro propio ordenador con todos los componentes prácticamente hasta los hasta los tornillos podemos elegir bueno simplemente ya veremos cómo se maneja el configurador en otro vídeo pero aquí lo que os quiero decir es que necesitamos eh, indicarle la configuración base y en este caso nosotros sería hemos visto antes que era un socket un zócalo 1150 para intel ¿vale? entonces seleccionaríamos esta configuración y ahora, bueno, nos pone aquí ya dos por defecto que se lo voy a quitar. Ahora ya sería cosa de ir eligiendo los distintos componentes, entre los procesadores, placa base, etc. Los que tienen una estrella son, significa que son obligatorios y que no podemos montar un PC sin ellos. El resto, pues los que no la tienen serían opcionales. Bien, pues esto es de momento para el primer vídeo, para que nos vayamos haciendo una idea. Y ahora paso en el segundo a decirnos cómo funciona el configurador.